Hola, en este video vamos a solucionar el problema de Safari con plan de evaluación. Que lo que sucede es que cuando entramos a la sección de plan de evaluación se queda haciendo loop una y otra vez y carga y carga y carga y simplemente se queda así y no hay poder humano que lo mueva. Lo que vamos a hacer es ir a la sección de Safari, en el menú principal, a la opción de Preferencias. En Preferencias vamos a ir a la sección de Privacidad y vamos a quitar el check a Prevenir cross site Tracking. Una vez que hacemos esto, fíjense cómo automáticamente se detiene el loop y nos empieza a cargar lo que es el plan de evaluación. En mi caso ya aparece todo programado porque el plan de evaluación lo había hecho desde Chrome. Es importante que una vez que hacemos nuestro plan de evaluación y que tenemos todo listo, por cuestión de seguridad, como navegamos entre otras plataformas, después volvamos a activar el cross-site tracking. En este caso, una vez que lo activamos, si nosotros regresamos a cualquier otra sección y volvemos a llegar al plan de evaluación, vamos a ver el mismo problema otra vez. Entonces, cuando regresemos al plan de evaluación por hacer una modificación o que queramos revisar alguna cuestión, entonces en Safari de nueva cuenta en preferencias, hay que regresar a privacidad, quitar ese check y nuevamente tenemos acceso a plan de evaluación sin ningún otro problema. Espero que este video sea de gran ayuda.